tema este, el imparable cambio climático, es un tema así muy triado, todos dicen que es imparable. Y lo que la universidad me pidió que trabajáramos hoy es, ¿cuál es la responsabilidad del ser humano ante el cambio climático? ¿Tiene o no tiene? Al final va a estar contestada la pregunta directamente, pero miremos qué es todo el cambio climático. El cambio climático no es lo que ustedes miran todos los días, sino que tiene, va mucho más allá. Entonces, le, solo quiero que levanten la mano. ¿Quién sabe qué es el ozono? Dos personas saben qué es el ozono. Rápido, tres. Eh, bueno, ok, es un gas, sí, perfecto. Va. Eso es exacto lo que es el ozono. ¿Dónde está? En okay, ¿Para qué? ¿Quién crea el ozono? Sí. Bueno, ese, ¿por qué voy a entrar con el ozono? Miren, el ozono es una cosa fantástica, realmente yo diría que es maravillosa. Sin el ozono no viviríamos, es así de, de claro. Pero hace, bueno, hace ya bastante tiempo, en el 85, yo creo que ustedes ni habían nacido en el 85, eh, dos científicos, un estadounidense y un mexicano, descubrieron que en la Antártida se formaba un, lo llamaron el agujero de ozono. Y lo que sucedía era que algo estaba destruyendo el ozono y eso deja pasar la luz ultravioleta de alta intensidad del sol. Iba, iba a darle cáncer a toda la humanidad. Y entonces, claro que en esas épocas los, las redes sociales no estaban como ahora. Entonces, no todo el mundo se enteró de eso. Eh, ahorita ya, ya estuvimos llenos de tanta información, pero vamos a ver las mentiras del agujero de ozono. Que por cierto, no es agujero. ¿okay? Ahorita vamos a ver. Entonces, vamos a contestar en dónde está. Ya nos dijiste que en alguna capa de la atmósfera. Eh, realmente el ozono está más o menos a 25 kilómetros encima de la superficie del planeta. ¿Cómo se forma? Eso es muy importante, se lo vamos a ver inmediatamente. Y quién lo destruye. Y lo más importante que, deb que, no que debemos saber todos es para qué sirve. Porque la gente no sabe para qué sirve el ozono. Y no solamente para qué sirve, sino que cómo lo hace. ¿OK? Así que vamos a pasar muy rápido sobre esto. Como les digo, es demasiado largo. este tema Solo ese tema me lleva unos 45 minutos de enseñarlo, pero no importa. Bueno, el oxígeno existe en la naturaleza en tres formas. Como átomo simple, eso se encuentra en las capas superiores de la atmósfera como oxígeno, o sea, como molécula de oxígeno, es la, el que respiramos. Si no, si no existiera esto, en menos de cinco minutos ya estaríamos aquí todos cadáveres. O sea, el oxígeno es así como vital para nosotros. Y entonces, ¿dónde cae el ozono? Lo dijiste muy bien. Es un trióxido de oxígeno. Ahora, estos son lo que se llaman eh, alótropos de un mismo elemento, pero aunque son tres átomos de oxígeno, este alótropo, el ozono, no se parece en nada al oxígeno, no lo podemos respirar, o sea que es totalmente distinto. Hay otro, otro elemento que es eh, muy interesante saberlo, que es el carbono, todo el mundo conoce el carbono, pero los alótropos del carbono, por ejemplo, el grafito, todos han escrito o pintado con algún lápiz de eso, la mina es grafito, es el mismo carbono. Eh, no sé si han oído la palabra grafeno, ¿no?, levante la mano quien ha oído grafeno. Uno nada más, dos por allá. Va, va a ser muy común, cada vez más van a oír el grafeno por dos razones. Una, porque es un, es un eh, elemento maravilloso, es el que va a permitir que podamos doblar los celulares. O sea, industrialmente es una maravilla. Y que los carros cuando se estrenen y, y los, los saquen de vuelta, se, va, se van a volver a, a, a, a reformar lo que se había deformado. O sea, el grafeno es impresionante pero también tiene su parte seria. Lo que voy a decir ahorita, no lo dije, ¿ok? Está metido en muchas de las vacunas que nos han puesto. Punto. Y si yo les dijera aquí a cualquiera, señoritas, les encantaría tener un alótropo del carbón en un anillo, ¿cuántas dirían que sí? Levanten la mano. Dos, tres, cuatro. Pues las otras se lo perdieron porque el otro alótropo del carbón es nada más y nada menos que el diamante. Así que, ya se imaginan, es el mismo elemento, solo que con una estructura distinta. Por eso los alótropos son muy importantes. Imagínense, no les gustaría un carbón en el anillo, pero estoy seguro que un diamante sí, ¿verdad? ¿Cómo se forma el ozono? Vamos a aprender esto, es importantísimo. Déjenme ver cómo aquí, bueno. El... En la, en la atmósfera hay 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando la, la radiación ultravioleta de alta intensidad del sol le pega a una molécula de oxígeno que está aquí, que son dos átomos de oxígeno, la disocia y la separa en dos átomos. Esos dos átomos libres se van, encuentran un oxígeno y forman el ozono. O sea, en pocas palabras, ¿quién forma el ozono? El sol. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se destruye el ozono. Tal vez solo les voy a contar un poquito el por qué es tan importante el ozono y qué fue lo que pasó en 1985. Estos dos científicos, un estadounidense, Rowland, y un mexicano, Molina, Descubrieron, o supuestamente descubrieron, investigaron que el ozono se estaba perdiendo en la Antártida. Y que con, al perderse el ozono, pasaba la, la V de alta intensidad del sol y nos iba a causar cáncer a todos en la piel. Un poquito que se parece que primero nos meten en el miedo y después hacen lo que quieran con nosotros, ¿verdad? Porque no, no investigamos. Entonces nos metieron en el miedo que nos iba a dar cáncer a todos y entonces va a venir lo que les voy a explicar. Ahora, ¿cómo se destruye el, el ozono? De la misma forma. Aquí ven ustedes, porque la radiación v de alta intensidad está cayendo todo el tiempo. Entonces, si le cae a este ozono que formamos, lo, lo disocia en un oxígeno y en un, y una molécula de oxígeno. Ese, ese, aquí se está destruyendo el ozono. Entonces, el mismo, el mismo sol que lo forma, el mismo sol que lo destruye permanentemente. Ahora, si se está construyendo y destruyendo, fíjate bien que es totalmente natural. Ahí no interviene el ser humano ni nada de lo que haya hecho. Eh, llega un momento en que se queda en equilibrio. Y como hay suficiente oxígeno, 20, como les dije, 21% de toda atmósfera es oxígeno, la luz ultravioleta está cayendo a los oxígenos, los está disociando y se está formando el ozono. Sin embargo, solo hay, por cada partícula u otro elemento en la atmósfera, solamente hay un ozono por cada 100.000 otras partes. O sea que la cantidad de ozono realmente es pequeña. Ahora vamos a ver... Aquí van a ver, en forma musical, Ahí va la, la ultravioleta llegando a la Tierra, si se dan cuenta, en el ecuador llega casi directamente, ahí está un oxígeno, le cae la, la UV de alta intensidad, lo separa, encuentra un oxígeno y forma el ozono. Ahora, si se dan cuenta, la, al ecuador le llega casi a 90 grados, mientras que en los polos casi creo que 170 grados, 170 casi prácticamente se los rebota y si leen allá la incidencia hay más producción de ozono en el ecuador que en cualquiera de los polos ya sea el norte o ya sea la Antártida entonces y la, el ozono, la capa de ozono es bien inestable ahí en, en los dos polos sobre todo en, el, en la parte sur pero hay una cosa eh, cuando salió esto del famoso agujero de ozono y esta, por ejemplo, es una imagen de la NASA. Ahí es el famoso agujero de ozono que el que nos da crear cáncer a todos. Si se ven la fecha, es octubre, 2 de octubre del 2004, es esa, ese agujero. Pero ahora regresemos un poquito a lo que vimos. El sol es el que produce el ozono y el mismo sol es el que destruye el ozono. Durante el día, cuando comienza el día, hay menos ozono porque hay menos sol conforme va pasando, y está, estamos llegando a mediodía, donde hay más intensidad del sol, se produce más ozono. Y en la tarde vuelve a desaparecer, porque él mismo se va, naturalmente, se va destruyendo. O sea, no es que alguien lo destruya, sino que por falta de, de, del sol, de estar disociando moléculas, él mismo se autodestruye. Pero realmente, en la noche, no nos importa que no haya ozono, porque tampoco hay ultravioleta, porque el sol está del otro lado. Entonces, cuando sacaron esto, del famoso agujero, y ustedes van a ir... Si ustedes entran a YouTube y piden agujeros de ozono, ahí les va a decir que los clorofluorocarones son los culpables de eso. Es una molécula hecha por el ser humano, ahí vamos a explicar por qué. Pero lo interesante es que el agujero no es, no es un agujero como tal. Lo que, lo que pasa es que la palabra agujero es muy así como dramática. Lo que, lo que sucedió es que algunas eh, moléculas de ozono se van descomponiendo. Entonces... La capa se reduce, digamos que tuviera 10 kilómetros, entonces reduce la capa. No es que haya un agujero como tal, ¿verdad? Entonces, pero decir agujero, entonces ya la gente ya cree que es un hoyo, ¿verdad? Pero no es cierto. Entonces, esto es el, el, ¿cómo se llama? El famoso ozono y el famoso problema de la... Ahora vamos a ver esto porque esto, esto es interesantísimo y es vital para todos. Sin el ozono... No estaríamos vivos, casi, casi así como se lo digo. La luz ultravioleta del sol existe como ultravioleta A, ultravioleta B y ultravioleta C. La A, si ustedes se dan cuenta, eh, es eh, solo 5% se absorbe por la capa de ozono que está ahí. Quiere decir que casi prácticamente pasa todo. Claro que si ustedes se solean mucho también se van a poner una quemada, ¿verdad? En cambio, la ultravioleta B, que es todavía onda más corta, empieza a ser mucho más eh, letal, pero el 95% la, la detiene el, la capa de ozono. Pero la ultravioleta C, que sí es mortal, si pasara la ultravioleta C, si sí nos moriríamos prácticamente, eh, 100% la absorbe el ozono. O sea que básicamente estamos vivos porque hay ozono. Así de fácil. Si no hubiera ozono... Eh, no sobreviviríamos. Entonces tenemos que... El ozono es vital. Ustedes todos saben que si no hay sol no hay vida. ¿sí? Pero si no hay ozono, el ozono es el que detiene esa luz ultravioleta. Pero aquí está la paradoja, o sea que el sol, que es el mismo, eh, digamos, la, la energía que hace que en este planeta haya vida, también sería la misma energía que nos mataría si no existiera el ozono. Entonces, pero fíjense, esta es la belleza de la naturaleza. El mismo sol que nos da la vida y que nos la puede quitar, es el mismo que genera el escudo que nos protege de, la misma, de los mismos rayos letales V.C. Esa es una cosa maravillosa que solo la naturaleza la tiene. Por eso les pongo allá el indecifable y permanente balance de la naturaleza. Esa es la belleza. Esa. Es como que yo agarrar una pistola, le disparara aquí a, al compañero y la onda expansiva que genera esa explosión creara un escudo sónico y detuviera la bala. Eso es exactamente lo que está pasando ahí. Y esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron o qué fue lo que dijeron? Que los CFCs, esta famosa molécula que ven aquí, que está formada por un carbono, dos cloros y dos flúores, fórmula Kiman, un carbono, dos cloros, dos flúores, y que es posiblemente una de las mejores cosas que ha desarrollado el ser humano en 1930, lo inventó un ingeniero de la General Motors. Eh, Tenía todas estas características, no tóxico, no inflamable, no explosivo y sumamente estable. ¿Para qué se usaba el ozono, los EFCs, perdón, los clorofluorocarbonos? No sé si alguno oyó alguna vez el nombre de frión 12, frión 11. Eh, es el líquido que se usa en todas las refrigeradoras del mundo para enfriarlas. Casi imaginan, todas las refrigeradoras tienen, una mole tienen un líquido que es el cloroflocarbono que se evapora, Saca el calor, y se licúa y regresa. O sea, las refrigeradoras funcionan por eso. Todos los aires acondicionados de todos los carros funcionan por los CFCs. Todos los cuartos fríos de todas las industrias de medicinas o de alimentos usan el famoso CFC. Eh, las señoritas acá que seguramente tienen sus sprays de pelo, el gas que empuja a ese spray también es un CFC. Y en medicina, los inhaladores, que se usan bastante, también es CFCs O sea, esta, esta es una cosa impresionante. El compuesto químico perfecto. Y de repente resultó nocivo para la capa de ozono Estos dos científicos, que por cierto después le dieron un premio Nobel, eh, dijeron que estos se elevaban a la, la estratosfera y que iban al, a la Antártida. Y este compuesto destruía... El ozono. Esa es, esa es la mentira, porque no es cierto. Eh, ¿Cómo lo puedo probar? Vamos a analizar un poquito, porque es demasiado largo y demasiado corto el tiempo para que le entremos, pero solo hay dos cosas importantes que vamos a ver. Los problemas con la teoría de los es La de arriba, el peso de la molécula de un S es 4.6 veces más pesado que el aire. Eso quiere decir que nunca se va a elevar a la estratosfera como ellos dijeron. Solo por ahí ya no hablemos más. Se dan cuenta que esta gente por alguna razón le dieron premio Nobel. Por una cosa mentirosa, ¿verdad? Ahora, la razón de por qué le dieron premio Nobel y por qué todo eso, vamos a ver solo la última. Casualmente y solo por casualidad, la patente de la Dupont del Frión 12 vencía en esa época. Ya se imaginan lo que significa todo que yo sea el único que puedo producir eh, CFCs para todas las refrigeradoras, para todos los aires acondicionados de los carros, para todos los cuartos fríos de todas las industrias farmacéuticas de alimentación y para todos los sprays que se usan dentro de las casas y para todos los, eh, los, los eh, inhaladores. Es una cantidad fabulosa. Y se me decía la patente, ya estaban como 30 empresas en Japón listas para producir CFCs y de repente... Las Naciones Unidas lo, lo, ¿cómo se llama? lo prohibieron a nivel mundial. La Dupont dijo que metían 10 mil millones de dólares para crear el siguiente nuevo, que no, voy a, no fuera a causar problemas con el ozono. Por supuesto, puso los 10 mil, otros 50 años de patente. Hasta ahí se los dejo, no les puedo explicar mucho más, pero esa es la realidad. Todo lo que estamos hablando aquí está en este folleto con bien detallado, pero no tenemos tiempo aquí para hacerlo completamente. Entonces, yo lo que digo es que mientras existan el sol y el oxígeno, simplemente no podemos destruir la capa de ozono. ¿Por qué? Si yo tuviera una pistola ahorita extraterrestre que la pachara y destruyera todo el ozono, inmediatamente un milisegundo después el sol ya estaría reconstruyendo el ozono porque hay 21% de oxígeno en la atmósfera y el sol está permanentemente tirando rayos UV. O sea que, querramos o no queramos, no podemos destruir el ozono. Y sin embargo, las Naciones Unidas prohibieron. En 1996 se firmó el Tratado de, de Montreal, 176 eh, países dijeron que no iban a producir eh, más CFCs y se terminó esa famosa eh, molécula del CFC que sirve para muchísimas cosas. ¿Todo por qué? Ya lo dijimos. Bueno, entonces ese es el ozono, lo maravilloso, es vital para la vida y cómo lo quitaron. Entonces, si ustedes entran a YouTube y piden ozono, capa de ozono, ahí van a ver que los CFC son los, son los responsables, de eso. pero ya vimos que es imposible. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí a la siguiente parte, que es el cambio, el, el calentamiento global. El calentamiento global es un tema científico, ¿ok? Sí, y esto cuando, esto se los doy como consejo. Si ustedes van a entrar en discusión con cualquiera de sus catedráticos o en cualquiera eh, discusión que ustedes vean por televisión o como sea, cuando se discute un tema científico, lo primero que hay que hacer es presentar la hipótesis de lo que se va a discutir. Sin la hipótesis y no se pone de frente, entonces cualquier cosa que diga cualquier persona es válida. ¿Verdad? Cualquier cosa es válida. Se puede desviar el tema porque no importa y se confunde el medio del problema en cuestión. Cuando yo he dado esta charla en otros lugares eh, y cuando ven que estoy dando información bastante clara, espero que esté claro lo que estamos hablando, eh, lo primero que me dicen decimos, pero el, mira, es que el ser humano es un desastre, mirar todo el plástico. El plástico no está en la atmósfera, no tiene nada que ver con el calentamiento global. Pero siempre le sacan, y si ustedes oyen a cualquiera de los ecohistéricos en la radio, cuando los entrevistan, no les van a presentar la hipótesis, porque no van a poder defenderla. Entonces, sigamos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis del calentamiento global? Esto es importantísimo, esta es la base. Y fíjense bien, ustedes como estudiantes universitarios de distintas carreras, yo he tenido oportunidad de platicar con varios de, de administración, de economía, de leyes. Todos ustedes van a estar afectados por el cambio climático y por el calentamiento global, quieran o no quieran, pero también ustedes son los que en el futuro ustedes podrán ser los legisladores de Guatemala y si no conocen el tema, posiblemente van a hacer una ley que nos va a terminar de arruinar, no ayudarnos. Pues entonces tienen que conocerlo. Los economistas lo, nos va a afectar porque esto tiene un impacto económico muy serio. Miren lo que está pasando ahorita con Estados Unidos, con el Green New Deal, los precios de la gasolina por allá, y nosotros ya lo vamos a empezar a sufrir. O sea que esto no es eh, gratis, pues. Entonces, las actividades, lo que dice la hipótesis es que las actividades humanas, tales como quema de combustibles fósiles, deforestación, incremento de cultivos utilizando abonos en base a nitrógeno, consumo de carne de origen vacuno. Ahora no sé si han oído que Bill Gates dice que va a ser la carne que no es carne de animal, sino que es, que es sintética, pero va a estar tan llena de tantos otros eh, productos ahí que les va a hacer mucho más daño que no coman eso, por favor. Y que es todo esto, esta actividad del ser humano está modificando la composición de la atmósfera y aumentan el porcentaje de los llamados gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, del metano y por ende... Generando el calentamiento global. Esa es la teoría o la hipótesis sobre la que está basada el calentamiento global. Se los digo anticipadamente, por si no llegamos al final, otra gran mentira de las Naciones Unidas. Y estamos, vamos a pagar eso. Yo sí se los digo clarísimo. Ahora, hay dos eventos. Fíjense bien, la, la, perdón, la hipótesis, cuando usted tira una hipótesis, la hipótesis tiene que ser verdadera todo el tiempo. Eso lo deben conocer los estadios de las leyes. Si la hipótesis falla, no una, ni diez, ni cien, ni mil. Si la hipótesis falla una sola vez, usted la tiene que cambiar. Una sola vez. No dos, tres, bueno, una, una vez. Entonces, hay dos eventos que nos, del pasado cercanos que nos permiten comprobar si la hipótesis del calentamiento global es cierta o no. Acuérdense que yo les, aquí en este folleto está toda la información fundamental, pero yo les voy a probar antes de que lo que está aquí es cierto, para que después el ingeniero les dijo mentiras. ¿verdad? Primero, evento uno, calentamientos. Hubo dos calentamientos anteriormente, del famoso periodo cálido romano y el famoso periodo cálido medieval. Y hubo también dos, dos enfriamientos el periodo frío de la Edad Oscura, la Edad Oscura, por si no lo saben, es entre el 600 y el 900 de esa era, se llama la Edad Oscura, ahí hubo un periodo frío, no tanto como el que vino después, la Pequeña Edad de Hielo. Si no han leído o no han oído de la Pequeña Edad de Hielo, les puedo contar que eso es, hay unas cosas muy claras, los pintores de la época, estamos hablando del 1600, 1700, pintaban a las personas caminando sobre el río Támesis y el Siena congelados, solo para quedar en el frío que había. Ustedes nunca han visto un río de esos congelados, estaba congelado. Y están las pinturas de la época, entonces no pueden decir, mire, eso es mentira. Porque ¿cómo iba a pintar un pintor, o varios pintores, eh, los ríos Siena y Támesis congelados? Si no, hubiera sido, si no lo hubieran visto. ¿verdad? Entonces, la importancia de estos dos eventos, estos calentamientos y estos enfriamientos, es que la Tierra se calentó y se enfrió en un periodo repetitivo de 300 a 400 años, alternando calor, frío, calor, frío. Y se volvió a repetir. Pero lo más interesante es que no se le puede echar la culpa al ser humano, porque estos cambios climáticos fueron anteriores a la era industrial. O sea que no cambió la cantidad de CO2 en la, en la atmósfera. Y si no cambió la, la cantidad de CO2 en la atmósfera y hubo calentamientos y hubo enfriamientos, ¿quién está mintiendo? ¿Votamos en, a favor o en contra de las Naciones Unidas? Entonces, si estos dos eventos son ciertos, de acuerdo al método científico, si la hipótesis falla, aunque sea una sola vez, fíjense bien, se los dije anterior, esta debe ser desechada y modificada. Hubo dos calentamientos y dos enfrentamientos en la Tierra, sin que hubiera habido cambio en la cantidad de gases de efecto invernadero, porque fue anterior a la Revolución Industrial. ¿Y la hipótesis? Bien, gracias. Ahí se quedó. Entonces, cuando alguien les diga, contéstenle, ¿por qué esos dos calentamientos y enfrentamientos no los toman en cuenta? ¿O ¿Quién fue el culpable de esos? Entonces, llegamos a la conclusión de que tuvieron que haber sido naturales, ¿sí? que es el sistema eh, de dónde está la tierra, de cómo funciona, que vamos a ver un poquito de eso, que genera esto. Pero, les voy a contar este folleto, yo se lo di a una persona para que me lo revisara. Doctor muy reconocido, a la gente le encanta, él vio mi primera versión de hace 10 años y me mandó a felicitar cuando la, la vio. Lo que yo no sabía es que ahora es el representante de Guatemala ante la IPCC. Yo no lo sabía y entonces yo sé que él no podía estar de acuerdo conmigo, porque él ya tiene una, un lineamiento. Y tenía que decirme, pues, criticándolo Entonces, ¿pero qué? cómo Por cierto que él es doctor en, y es reconocido, como le digo, pero yo no le acepté sus críticas, sino que se las discutí con argumentos. ¿verdad? Aquí no hay pleitos ni insultos ni nada. Simplemente un tema científico se contesta con un tema científico. Entonces, lo que al final dice la IPC, el IPCC, no sé si conocen lo que es el IPCC, es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, financiado por las Naciones Unidas y por todos los países. Y son los que pistean a todo el mundo, a todo YouTube, a todo Google, a todo... Bueno, lo que ustedes quieran, para meternos la mentira de que es el ser humano gener, eh, generando CO2 con la quema de combustibles fósiles. Y entonces, por eso es que quieren que ya no lo usemos y vamos a las energías limpias, Después les voy a contar que las energías limpias la no son tan limpias como parecieran, ¿verdad? Y que crean, crean peores problemas que los mismos combustibles fósiles. Pero entonces, lo que me mandó a decir él, o sea, prácticamente eso es lo que diría la, el IPCC. Y es lo que tratan de hacer es que, que esos cambios fueron locales y no globales y no tan rápidos como el calentamiento moderno. Y en eso se escuda. Pero estas ambas situaciones, el periodo cálido medieval, el periodo cálido romano, la pequeña edad del hielo, son dos hechos incontrovertibles. O sea, no pueden negarlos que existen. Entonces, lo que están negando, ya no pueden negarlos, porque hay demasiada información en la historia y documentada. Entonces, lo que tienen que decir es, como no los pueden negar, bajemos de la intensidad. Digamos, sí, pero no importa, eso no tiene nada que ver, no es como el de ahora, ¿verdad? Entonces, más es un problema de magnitud que de veracidad. por lo menos ya, ya aceptaron eso, porque antes ni, ni siquiera, pero eso no es la primera vez que lo intentaron, no sé si alguno vio la famosa película de Al -Gorro. ¿sí? ¿Vieron la película o no? Una verdad incontrolable, incontro, incontro, sí, que la sacó hace como en el 2010, creo, y esa fue la que revolucionó todo. Eh, pero entre sus mentiras dijo que en el 2014, porque eso fue en el 2008 creo, en el 2014 dijo ya no va a haber hielo en el Polo norte, ahí está el hielo. Se van a acabar los osos polares, no sé si habían visto figuras donde está un osito ahí en un pedacito de hielo. Las poblaciones de osos, que son siete, han, tres de ellas han aumentado, dos se han quedado iguales. Y las otras tres, no se sabe dónde están exactamente, no le tienen récord. Pero no se han muerto los osos, se están mejorando. Entonces, <risa> siguen siendo mentiras todo lo que han dicho. Pero estos, estos dos eventos, el calentamiento y el enfriamiento, ya se quisieron, ya se quisieron, ¿cómo se llama? Eh, ya se lo volaron, mejor dicho, el IPCC. Esto, si dan cuenta, el cero quiere decir que no hay calentamiento. Esto es más, no es que sea temperatura cero, sino que es 15. 15 es la temperatura, digamos, eh, normal de la Tierra. Es como que nos dijeran cuál es la temperatura del cuerpo del ser humano, 36 y medio, digamos, esa es la temperatura. Todo lo que esté arriba de 36 y medio tenemos temperatura y todo lo que esté abajo nos estamos enfriando. Igualmente con la Tierra. ¿verdad? El cero está aquí, entonces todo lo que está abajo es enfriamiento y todo lo que está arriba es calentamiento. Y miren qué bonito, en el año 1000, que es cuando eh, se descubre eh, Groenlandia por Erik el Rojo, que es por aquí, miren, está debajo. Y todo debajo, y hey, solamente ahora sí, qué bonito. ¿verdad? Y esa es la institución que todos los países pagan para que nos engañen. Y no es el primer engaño que nos han dado. Yo si les contara aquí, podríamos quedarnos horas platicando de los, los famosos engaños. ¿verdad? Entonces, bah, para nosotros, que no somos científicos, yo tampoco, yo soy ingeniero, no tengo aparatos para medirlo, ¿cómo podemos saber quién dice la verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos saberlo? ¿No? No hay ideas. ¿No podemos saberlo si sí podemos saberlo? Eh, tiene que haber algo, pues. Bueno, entonces vamos a ver. Podemos utilizar proxies, ¿ok? ¿Saben qué es proxys? ¿No? ¿Alguien sabe qué es un proxy? Bueno, es algo que me dice... Eh, no directamente, porque por supuesto en, en el siglo X no habían termómetros, entonces no podíamos ver la temperatura, pero sí hay proxys, eh, les voy a contar cuáles son, con los que podemos saber si hubo más calor o más frío. Por ejemplo, eh, han visto las, eh, un árbol cortado así y miran el, el centro, ustedes miran todos los anillos, ¿eh? hay unos más gordos que otros. Entonces, cuando, es, cuando hubo mucho calor, el anillo es más corto, cuando hubo mucho frío, es más helado, ese es un proxy. Entonces los relacionan, ¿verdad? Esa es una de las formas. Pero la forma tal vez más eh, especializada es, eh, utilizando la tecnología de perforación de pozos petroleros, pueden meterse en un, en, en un glaciar, digamos como el de Groenlandia, perforarlo y sacar un cono de hielo. Ese cono de hielo no es chiquito, mide algo así como tres millas de longitud, solo para que tengan una idea. Y ahí están todas las edades de la Tierra perfectamente bien diferenciadas. Si ustedes vieran dónde está, en ese folleto hay unos videos, ahí se puede ver dónde lo tienen, porque el lugar donde los pobres científicos trabajan, que es a súper bajo frío, para que no se derrita ese, ese cono. Y después se utilizan como computadoras espectrofotográficas y pueden atravesar el, el, el hielo de una época que ya saben cuál es y analizar la atmósfera de esa época. Entonces, pueden saber con toda seguridad cuánto oxígeno O16 o cuánto oxígeno O18 había. ¿Qué quiere decir O16 y O18? Es que el O18 es un oxígeno más pesado que el O16. Si hay más moléculas O18 que las naturales, quiere decir que hubo más calor, porque estaba más calor para evaporarse. O sea, esos no es son los proxies. También, podemos, esto es muy interesante, podemos ver otras ciencias para saber lo que pasó. Y aquí vamos a ver con una. El sentido común, por favor. Esto es, dicen, dicen que es el más difícil de los sentidos, ¿verdad? Y sí, mire, ustedes como estudiantes universitarios tienen que hacer análisis, tienen que tener capacidad de analizar y, por supuesto, usar su sentido común para que, que, que me, me llega o no me llega la explicación, ¿verdad? No crean todo lo que dicen, casi me, casi les diría que el 95% de lo que les dicen es, es falso. Entonces debemos cuestionarlo. No soy, no soy rebelde, ni soy guerrero, ni nada de eso. Pero en términos... Y sobre todo esto, miren, mucha curiosidad. Tienen que ser curiosos. Por favor, sean curiosos. Y cuando ellos sean curiosos, no acepten a primeras, de primas a primeras, lo que les han dicho. Y entonces ya podemos llegar a una conclusión. El famoso ciclo de los 1500 años. Eh, unos científicos... Se pusieron a investigar eso con los conos de hielo y encontraron un ciclo de los 1500 años donde cada 1500 años son 200-300 de calor, 200-300 de frío y así va y lo podemos retroceder 600 mil años de la Tierra. Y ahí el ser humano no tiene nada que ver con eso. Este es el verdadero, la verdadera, la gráfica que vimos que era todo así. Aquí es como debería ser. Claro, esa, esa está fuera de proporción. Aquí está el calentamiento medieval que comienza en el año en el siglo X, en el 9500, que es cuando Erik el Rojo, ¿conocen la historia de Eric el Rojo, llega, descubre Groenlandia. ¿Sí? ¿Sí la saben o no? ¿Sí? ¿No? Manos, ¿la saben sí o no? No. Erik el Rojo llega en el 9, no, no, 9500, 950, perdón, a Groenlandia y le pone Greenland. Entonces hay gente que dice, el, el cómo se llama... Era mentira. Sí, él debe haber visto Groenlandia blanco, porque le pone Greenland. Entonces nos dijeron, no, es que era un mentiroso, el primer mentiroso de la historia. Yo digo, o era el primer mentiroso de la historia o era daltónico, ¿verdad? porque no vio, no vio blanco, sino que vio verde, pero le puso Greenland. Entonces, eso quiere decir que sí hubo un calentamiento muy serio y después vino lo que se llama la pequeña edad de hielo, donde la temperatura bajó tremendamente, y que fue con lo que les conté, de los ríos que se congelaron, el Támesis y, y el Siena. Entonces, tenemos información. Ahora, sobre el calentamiento global, me voy a saltar para irnos a, la, a contestar la pregunta original, si el, cuál es la, la, la responsabilidad del ser humano. Ah, bueno, sobre esto sí se los voy a decir rápido. Miren, pues, ¿cuánto CO2, ¿con cuánto CO2 hay, eh, contribuye el ser humano en la atmósfera? Ustedes han dicho que hemos pasado de 200 a 400 partes, entonces la gente dice, la duplicamos. Pero la verdad es que en las Mozart hay 750 gigatons de CO2 y el ser humano contribuye con 35 gigatons, o sea que el ser humano contribuye con el 435 35 de 750, ¿verdad? Contribuye con el 4.6%. ¿Qué quiere decir esto? Que si paramos todos los combustibles fósiles de todo lo que quieren hacer con el Green New Deal, de todas maneras, el 96% del CO2 se queda ahí porque tiene origen natural. Eso no sirve para nada, perdónenme. Pues. O sea, esto es. con esto ustedes pueden decir mentira. Y la otra cosa, que el CO2 sea un contaminante, ¿verdad? Pollution, dicen. Eso no es cierto. Esto es un generador de CO2. Y los que, hacen, los que, vi, los que trabajan en, en invernaderos, le echan CO2 a sus invernaderos. Y miren cuando tiene 350... Partes de CO2, mire dónde llega, cuando tiene 500, mire dónde llega, cuando tiene 650, hasta dónde llega, y mire cuando tiene 800. Quiere decir que entre más CO2, más verde va a ser el planeta, y aquí está la prueba, 36 millones de kilómetros cuadrados de superficie verde en los últimos 33 años. O sea, el planeta es más verde ahora porque subimos un poquito el CO2. En la época de los dinosaurios había 7 mil partes por millón de, de CO2, esos animalitos se comían algo así como 10 toneladas cada uno de, de árboles y si no fuera por esos dos no, no hubiera existido. ¿verdad? Esto, La bomba biótica es una de las cosas más lindas que hay. Ustedes saben que en, el, en la atmósfera existen 500.000 kilómetros cúbicos de agua circulando en toda la atmósfera. Hay más agua en la atmósfera que en el mismo río Amazonas. Los ríos voladores, producto 400 de 400 billones de geices que no son geices sino que son árboles, cada árbol envía mil litros de agua al día a la atmósfera, o sea, 20 mil millones de agua diariamente hacia la atmósfera y todo se maneja con la energía del sol. Y aparte de eso, la teoría de Milankovitch, que la, la órbita de la Tierra no es redonda, sino que es como elipse, entonces si se dan cuenta, a veces está más cerca y más lejos, entonces la Tierra a veces se calienta más y a veces se calienta menos. Y esa es una teoría que está bien explicada en este folleto, Solo miren esto, porque eso este es importantísimo. Eh, estos son los ciclos del sol, cada 11 años cambia. Ahorita estamos en el ciclo 25, Mírenlo. no se asusten, pero estamos entrando en un periodo de gran solar mínimo. Esto quiere decir que nos viene frío, no calor. Y cuando nos vean el frío, eh, van a añorar van a el calor. El calor no nos hace nada, todo lo contrario. Y miren esta otra cosa, todas las dinastías chinas, se elevaban con el calor y se caían con... venía el gran mínimo solar. Los chinos lo saben. Y saben que ahorita viene el gran mínimo solar y ya se prepararon para eso. A diferencia de los de Occidente, ¿verdad? Y miren, en el antiguo Egipto, cuando, cuando llegó a su máximo, calor. Se cayeron, de ahí vino la parte clásica griega, Roma, hasta los mayas. Y cuando hay frío, se destruyen las civilizaciones. Entonces... Vamos a, esta es la última, transparencia, si no, me fusilan allá. Y sí, el ser humano tiene un efecto sobre el cambio climático. Y es el de lograr que los científicos estudien, investiguen, entiendan cómo funcionan todos los distintos fenómenos naturales que tienen incidencia en el clima. Ya, vino, ya vimos varios de esos. Y en eso el ser humano ha sido realmente exitoso. Pero... También el ser humano tiene una gran responsabilidad sobre el cambio climático. Y es el de hacer que los dirigentes, los políticos, utilicen ese conocimiento para desarrollar e implementar políticas ambientales coherentes con la ciencia. Permitir que el conocimiento de edad se difunda y llegue a todo nivel. Aquí estamos llegando a este nivel. Y evitar que sea politizado. Y en eso el ser humano ha fracasado rotundamente. Así que aquí termino, porque no tengo más tiempo. Espero que eso conteste la pregunta original de, de la universidad. Y eso es.